Hola amigos, Bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo poner en la barra de tarea un documento, puede ser un Word, un blog de notas, lo que sea. Vamos a probar, por ejemplo, con este texto. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho sobre el mismo y luego ir a crear acceso directo. Previamente en Windows 11 tenemos que ir al paso de mostrar más opciones. Esto en Windows 10 no es necesario. Creamos un acceso directo. Aquí tengo el acceso directo, ¿lo ven? Bien, pues ahora vamos a pulsar otra vez con el botón derecho y le vamos a dar la pepedada. En el campo de destino nos situamos y ponemos el cursor a la izquierda del todo. Escribimos Explore y ponemos un espacio. Perfecto, vamos a aplicar y a aceptar. Se ha creado este icono que no tiene nada que ver con un documento de texto pues es una carpeta, entonces vamos a pulsar otra vez con el botón derecho del ratón y vamos a dar propiedades vamos a ir a cambiar icono vamos a escribir lo que sea aquí una X por ejemplo, le damos a aceptar nos va a salir una ventana de error le damos a aceptar y ahora sí que nos aparecen más opciones de icono Vamos a escribir algo que sea más, o sea, vamos a poner alguno que sea más acorde. Este mismo, le damos a aceptar, le damos a aplicar, le damos a aceptar y vamos a comprobar ahora si podemos agregarlo a la barra de tareas. Exacto. Ahora, cuando le demos al icono, pues se abre el documento de texto. Algo muy útil, digamos, para tener a mano un archivo un documento de texto que siempre queramos tener muy a mano. Muchas gracias por la visita, un saludo y hasta pronto.